Vamos a hacer una nueva pregunta, esta será de tipo respuesta múltiple. Entonces Voy a seleccionar respuestas múltiples, en este recuadro va siempre la redacción de la pregunta y aquí van a estar todas las respuestas posibles. Se parece mucho a la interfaz de múltiples respuestas, entonces realmente en este cuadrito de aquí pueden ir todas las respuestas posibles, Voy a poner algunas. Voy a seleccionar de la parte izquierda, en la, con la flechita verde, todas aquellas respuestas que puedan ser correctas. Por ejemplo, lavarse las manos es una respuesta correcta para qué medidas de acción debemos tomar ante la llegada del coronavirus. Pero por ejemplo, comprar papel higiénico no es una respuesta correcta, por lo que haciendo clic en la flechita puedo eliminar, como la dejo como respuesta posible en vez de como respuesta correcta. Usar gel antibacterial es otra respuesta posible, por lo que voy a marcarla. En caso de requerir, requerir más opciones, puedo agregar más respuestas del lado derecho en donde dice agregar más respuestas. Entonces, una vez más, las respuestas que no son correctas las voy a dejar como están, pero las respuestas que sí son correctas del lado izquierdo voy a marcarlas con una flecha en color verde. Ya tengo mis respuestas posibles y ya marqué mis respuestas correctas. Tengo la opción de dejar comentarios para los alumnos que contesten exactamente comprar papel higiénico, por ejemplo. Entonces, yo sé que si un alumno contesta comprar papel higiénico, pues a lo mejor esto quiere decir que se está haciendo el chistoso o que no, no leyó el capítulo o la lectura que yo designé. Por lo que a ese alumno en específico que dio clic eh, en esta respuesta posible y la dio clic para respuesta correcta, le puedo dejar un comentario. Yo siempre re recomiendo dejar comentarios, pues es ir un paso adelante del alumno. Normalmente el alumno siempre nos hace preguntas como ¿no venía? ¿cuándo lo vimos? ¿esto de dónde lo sacó? y entonces ese tipo de preguntas las podemos contestar de forma automática a la hora de que se evalúe automáticamente nuestro examen de Canvas. Por eso siempre recomiendo dejar comentarios, sin embargo a lo mejor es un poquito exagerado dejar comentario para cada una de las respuestas posibles, por lo que recomiendo dejar un comentario en general. Si el alumno sacó todo Todas las respuestas correctas, puedo dejarle un comentario en este cuadro verde de hasta abajo. Si el alumno sacó cuando menos una de estas incorrecta, puedo dejarle en este cuadro rojo un comentario para ese alumno o, independientemente de lo que haya contestado el alumno, si se haya sacado bien la pregunta o mal la pregunta, puedo dejarle un comentario en este cuadro gris. Repito, es, es importante dejarle comentarios, el alumno siente como que de verdad el maestro le está explicando un poquito más de las respuestas que él dio comparada con las respuestas que el maestro esperaba. Ya terminé mi pregunta, no debo de olvidar darle clic en actualizar pregunta y ahora veamos cómo vería el alumno esta pregunta en un examen. Es así como el alumno vería una pregunta tipo respuestas múltiples, el alumno tiene la pregunta que yo redacté y tiene todas las respuestas posibles. En lugar de tener un circulito del lado izquierdo para seleccionar solamente una respuesta, tiene varios cuadritos, entonces puede seleccionar varias respuestas. Voy a seleccionar una mal y las demás las voy a poner correctamente y voy a entregar el examen. Esta es una vista previa del alumno, por lo que de una vez me hacen las evaluaciones. Como le había puesto una retroalimentación instantánea para aquel que contestara a comprar papel higiénico, me aparece mi retroalimentación. Me aparecen las que tuve correctas, las que tuve incorrectas, me aparece mi retroalimentación final. Y como pueden ver, también me calificó parcialmente. Esto quiere decir que a pesar de que contesté un pedazo de la pregunta incorrectamente, siempre me va a dar aunque sea un porcentaje, casi siempre trata de ser equivalente, me dio un porcentaje de la respuesta correcta.